Continuamos con la actividad interactiva, el conductor de la motocicleta es un circundante de la vía pública y está cometiendo una infracción, por lo cual se le debe explicar que está realizando a una infracción causal de notificación de comparendo, una infracción que generar la movilización de la movilización de la motocicleta, un comportamiento que quebranta la convivencia ciudadana o una invasión al espacio destinado al tránsito de peatones. Esta última es la opción correcta, una invasión al espacio destinado al tránsito de peatones. Se entiende por educación vial, directamente porque no me voy a poner a medir todo, eh, la opcional, la correcta, acciones educativas iniciales y permanentes, cuyo objetivo es favorecer y garantizar el desarrollo integral de los actores de la vía, tanto a nivel de conocimiento sobre la normativa, reglamentación y señalización vial, como a nivel de comportamientos y señales preventivas. ¿Qué debe hacer el supervisor de la estación del transporte masivo al ver el comportamiento violento de un ciudadano? La opción correcta es la C, seguir los protocolos de la empresa, solicitar apoyo de las autoridades de policía, denunciar y presentar las evidencias pertinentes. Por último, vamos a indicar si esto es verdadero o es falso. Se conoce como accidente de tránsito al evento generalmente involuntario generado al menos por, una, por un vehículo en movimiento que causa daños a personas si y bienes involucrados en este. Igualmente afecta la norma circulación de los vehículos que se movilizan por la vía o vías comprendidas en el lugar o dentro de la zona de influencia del hecho. Esto es verdadero o es falso. Esto es verdadero. Muy bien, conoce la definición de las señales verticales. Bueno, con esto terminaríamos nuestra actividad interactiva. Felicitaciones, usted identifica los aspectos importantes de comportamiento ciudadano y cultura vial.